Nacional Indígena. ¡Viva! Nuestros delegados y delegadas rompiendo olas por la vida de la humanidad. Las palabras autónomas de abajo no tienen límites ni fronteras. ¡Viva el EZL! En alta mar, navegando, mujeres y hombres ¡Rebeldes de este Corazón! Bueno, bien, compañeros y compañeras, bases de apoyo zapatista, aquí estamos, en este lugar, el río Cataté, con todo el esfuerzo que tenemos como cayucos y balsas que son esfuerzos de nuestros compañeros, bases y apoyos zapatistas, hombres y mujeres en resistencia. La lucha indígena zapatista llevarán la bandera y con las islas de la ZL se con los últimos. <Marvel> I'm del continente de la planeta tierra.